Tienen odio sin conocer, me acosan de todo por ser un descendiente Buscan guerra y paz, quería el rey Por un trato que les conviene, van a por un rival que no tienen Haciendo algunos daños leves, donde hay titanes y sangre que llueve Ustedes ven en mí la maldad que vi en ti Avancé solo para el fin, condenar al mundo también. Percibí maldad más también bondad en algunos civiles Tú también lo viste, yo nací, seguiste, tantas vidas destruiste Y yo soy el demonio Reiner ¡Dime! Todos temen, tanto quieren, un villano que Que nos dejen en paz, sé que revela un plan Contacto deberé tener con sangre real Intimidar con el fundador al haberle invocado Y quedarnos aquí en las murallas Heredando titanes igual que un ganado No lo acepto, otra ruta prefiero En la que mi gente haga lo que quiero hacer Que peleen, tener más poder Perdiendo su fe, ver al mundo perecer Marley se preparan, se paran. No esperaban que Titanes creaba Aquella bebida que guardaba Su médula comenzaba El retumbar no vas a ordenarme yo serán los que no se salven Tu ideal condena bastante ¿Quieres vengar solo de mi padre? Por cómo me trató mejor que a ti tú ¿Crees que aquí dio la misma actitud? Mi mente no controla, no me obligó. Quien irrumpió en su mente fui yo. Mátalos, cumple con tu misión. Todos te ven, tanto quieren un villano que trae.